Cada vez falta menos para que se reanude el fútbol mexicano, luego de lo que fue el prolongado parón de la actividad profesional con motivo de la pandemia, los equipos accionan en el mercado de pases con el objetivo de conformar plantillas competitivas. Santo es uno de los clubes que ha incorporado cinco jugadores en los últimos días, Alberto Osejo, Ismael Gobea, Manuel Valda, Ronaldo Prieto y Gibran Lahut. A su vez, ha perdido a dos elementos, Jonathan Orozco y Eric Castillo. Sin embargo, el gran interrogante que tiene el entrenador de los guerreros, Guillermo Almada, es cómo suplantar la baja de Brian Lozano, el mejor de su plantilla, quien recién podrá volver a las canchas en 2021 debido a una rotura de ligamentos. Un posible 11 para el comienzo de la apertura 2020 podría ser Gibran Ajud, José Carlos Van Ranking, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Gerardo Arteaga, Félix Torres, Ulises Rivas, Fernando Gorriarán, Diego Valdés, Julio Furch y Eduardo Aguirre. Cabe resaltar que el torneo tiene como fecha de inicio el 24 de julio, aunque aún resta conocerse el cronograma, con rivales fechas y horarios para el inicio de la competencia oficial